Y en visión de negocio. Saludos, saludo, Nelly. Hola, Vito. Una vez más, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Nelly, este tema eh, de las compras compulsivas, que es muy común, pero tal vez poca gente eh, puede autoevaluarse y decir, yo soy un comprador impulsivo. Sí, porque lo ven como algo normal, pero toda compra compulsiva nace de un impulso, de controlado de las personas. ¿Qué es, Nelly? ¿Qué es eh, un comprador impulsivo, una persona impulsiva. ¿cuál? Bueno, este es un tema que se ha estudiado sociológicamente y está eh, catalogado como una este, realmente una enfermedad, una patología, lo que es la compra compulsiva. Es una persona que se... Suele decir que tiene una baja autoestima y trata de llenar ese vacío a través de las compras. Entonces no tiene control, no tiene autocontrol y lo único que lo satisface y lo hace sentir bien son las compras. Lo triste es que muchas personas que ven a otro ser humano en su familia que está deprimido, le dicen, pero sal por ahí a comprar algo para que te sientas bien, sí, sí. o sea, están contribuyendo a agudizar este trastorno que lo han eh, denominado los especialistas de la salud como un trastorno, hay muchas personas que compran porque quieren este, sentirse bien, otra porque quieren pertenecer a un estrato social al cual no pertenecen y entienden que la ropa, lo que se pone en ese momento, es lo que lo va a ayudar a lograr eso, entonces es algo que hay que trabajarlo y que muchas personas son referidas por esto. Dicen que las mujeres eh, compramos por belleza y que los hombres por lo general suelen comprar este tecnología, nosotras ropa, belleza y cosas así. Entonces eh, hay que tratar eso, se da más, eh, se agudiza el problema se dice que desde los 18 a los 30 años es que se realiza más esta compra compulsiva, pero se agudiza el problema ya cuando tiene que ver de 25 a 30 años, entonces hay que tomar en cuenta entonces lo que vamos a hablar aquí de algunos tips, de qué es lo que debemos de hacer para controlar esto lo primero es como todo problema reconocer que usted padece de eso porque si no hay un reconocimiento usted no va a llenar eso, entonces esto es muy importante y no comprar este solamente por sentirse mejor. Usted no puede comprar por sentirse mejor, porque ya usted sabe que eso va a provocar unas deudas, que las tarjetas de crédito se van a incrementar. Entonces, no es lo más recomendable que usted de, debe de hacer. De, de, Nelly, y algo interesante que tiene es que este caso, esta acción de las compras compulsivas, no solamente se da en personas que tal vez disponen de los recursos y los medios para, para comprar, ¿verdad? Sino en, en todos los ambientes, no importa que usted sea de, de, de bajos ingresos, también se da esta acción de las compras Claro, porque si tú ves y, y, y creo, la, PACAS, la PACAS, la PACAS, las personas preguntan todos los días, es, ¿cuándo es que abren? Y ahí es donde el van a abrir? impacto negativo causa en la economía personal. Exactamente. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Ya ustedes saben, lo primero, el primer tip es no comprar para sentirse mejor. Hay que trabajar esa autoestima. Y comprar por necesidad. Exacto. Otra cosa es planificar las compras. Usted debe de saber si lo que va a adquirir en ese momento es necesario y algo que puede ayudar a una eh, victoria es una lista de prioridades. Piense primero en su defensa, piensa en su casa, que es importante. Pero, pregunta, y en usted mismo. pero esas personas que padecen de esa patología, hay que ayudarla para que adquiera eso que tú acabas de decir. Haga una lista, compre por necesidad. Pero como es una patología, debe recibir y no ayuda solamente, para a ese momento. Exacto. Y a la gente no solamente compra ropa, porque hay personas que llenan la de la nevera que no le puede no puede más, y como quiera, eso se queda ahí. Y muchas se pierde. Pero cómo entonces, Nelly, cómo ayudar a esa persona que pueda superar esa patología y regresar al estado normal de comprar por necesidad? Como te dice, como te dije, ayudarle a reconocer el problema. Eh, le ayudamos cuando planificamos la compra. Cuando usted si sabe que tiene esa situación, va a comprar acompañado con alguien que sea de su confianza, que te va a decir, mira, eso no, esto no debe de ser. Mira esto que el otro. Aunque esa persona a veces se convierte en enemigo de eso, porque el comprador con no quiere que te asesoren para que no gaste, pero sin embargo, después eso tiene, como decía el tema, un impacto en lo que son tus finanzas personales. Y lo más importante también, procura este ser organizado y trazarte un propósito con cada con cada cosa que vaya a adquirir. Yo siempre digo que al dinero usted tiene que ponerle un fin. Yo lo conseguí y lo gané, pero es para este fin y otra meta. Y lo primero que usted debe de hacer antes de usted comprar algo es pagar todas sus deudas. Porque cuando usted se organiza y paga todas sus deudas, entonces usted ya lo que va a conseguir de ahí en adelante, pues le va a ser este más frutífero. ¿Puede una persona, Nelly... Eh, eh, eh, autoevaluarse y entender, reconocer que es un comprador impulsivo. Claro que si sí. usted nada más tiene que mirar su closet. ¿Cuántas ropas que usted tiene ahí, por ejemplo, no se las pone en el año y no hace nada con eso? Observe su entorno, su casa, su hogar y también observe cómo andan sus finanzas que usted tiene en el banco, ¿qué le falta? Así es.